Buenos días, eh, bienvenidos a todos a esta convocatoria que eh, estamos haciendo do, junto con nuestros colegas del programa Horizon Europa. Ya sabéis que es una tradición que ya viene de lejos, no es la primera vez que organizamos algo conjuntamente. Nos parece que es oportuno, sobre todo ahora que sabéis que están ya a punto de salir las nuevas convocatorias, en el caso de Europa Creativa y en el caso de, de Horizon Europa, ellos nos van a contar cuáles son estas convocatorias que eventualmente os pueden interesar eh, a vosotros como industrias culturales y creativas y básicamente un poco es la, la filosofía de esta sesión informativa darles eh, digamos un poco la palabra a ellos para abrir un poco el foco y el, el horizonte de las posibilidades de financiación que os pueden interesar a, a vosotros y luego nosotros en una pequeña parte vamos a contaros también un poco Manuel y yo lo que sabemos y lo que va a pasar de la futura convocatoria del programa Europa Creativa, en eh, la convocatoria del, del, del próximo año. Eh, simplemente dejo la palabra a Manu para que nos cuente un poco lo que son los aspectos técnicos que hay que tener en cuenta y rápidamente vuelvo a intervenir y ya entramos en materia con, con nuestros invitados que estamos encantados de tener. Así que Manu, nos cuentas un poco lo que nos tengas que decir y ya vamos. A... Eh, buenos días. Eh, bueno lo, eh, lo primero es que la sesión está siendo grabada. Eh, estará, la misma estará en el portal de YouTube del Ministerio. En el chat eh, vamos a dar eh, los enlaces para acceder a ello. Eh, importante, el chat simplemente sería para interactuar entre, entre nosotras y nosotros, eh, para compartir información. Eh, las preguntas van a, se van a responder al final de, de la sesión. ¿Dónde las podéis formular? En el apartado de preguntas y respuestas. Si veis eh, en el menú, eh, veis un icono que pone preguntas y respuestas, ese sería el apartado para, para formularlas. Eh, al final de la sesión, las que se puedan dar respuesta las daremos, también hay la posibilidad de intervenir y, y hacer las, las preguntas de forma oral. Básicamente es esto. Ahora en el chat os contamos más cosas. Vale, pues nada, ya sin más dilación, como dicen los presentadores de, la, de los eh, informativos, vamos a dar el eh, paso eso a nuestros tres invitados. Ya de antemano les agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación. Os, eh, os convocamos ya para una segunda sesión que haremos en un futuro no muy lejano en este caso para el programa CER, que sabéis que somos también nosotros el punto nacional de información, y estamos eso, pues muy muy atentos y nosotros también muy curiosos de que nos cuenten qué es lo que podemos pillar, si me permite esta expresión, del programa Horizon Europa Antiguo Horizon 2020, que también sabéis muy bien. No entro en los cargos de cada uno, para nosotros son Borja, Carolina y Aida, amigos y colegas, y ya veis efectivamente en el programa que, cuáles son los cargos que tienen cada uno. Así que el primero es Borja, te doy la palabra y te agradezco de antemano el que estéis aquí con nosotros. Bueno, lo, lo primero es agradecerte, Augusto, primero, bueno, a todos... A... La, la invitación, pero también a gusto por la, por la cercanía. ¿no? De Efectivamente somos eh, eh, Borja, Carolina y, eh, y Aida y al final pues somos las personas que, que tratamos de, de, dar, de dar apoyo en la participación en el programa Horizonte 2020, en este caso en el, en el, en el programa que nos ocupa, ¿no? que, es el, que es el Cluster 2. Y, y bueno, daros las gracias por, por dejarnos eh, este cachito también para pues, poder contar, eh, poder contar las oportunidades que hay en este programa que tiene, como, como decía Augusto, una gran cantidad de, de posibles enlaces o sinergias con, con otros programas relacionados con, con, con cultura, ¿no? que como comentaba, pues los veremos en la jornada. Eh, bueno, yo soy Borja Izquierdo, llevo la dirección de internacional en CECI, donde se encuentran todas las la estructuras de apoyo a la participación en Horizonte 2020, en Horizonte, perdón, en Horizonte Europa, porque al final es uno de los programas es la evolución de este programa eh, Horizonte, Horizonte 2020. Y hoy yo voy a hacer una introducción, básicamente. Quien luego va a entrar en las oportunidades de financiación, pues va a ser Carolina, Carolina y Aida, que van a hacer una presentación, pues eh, básicamente a la par, ¿no? Entre las dos. Y ya van a entrar, pues con mayor detalle, en lo que tiene que ver con, eh, con cuáles son las oportunidades que, que, en el caso de Horizonte, 20, 20, Horizonte Europa, perdón, eh, se conocen desde el año pasado porque los programas de trabajo son bienales. ¿no? Entonces, esto hace que al final puedas tener una idea de cuáles pueden ser las, a, las oportunidades, no solamente las que salieron en 2021 y que están cerradas, sino también las de 2022. Y ahora justo pues, bueno, se está discutiendo el programa de trabajo que sea para 2023 y 2024. Este es el guión, pues una introducción, una introducción también al Cluster 2, que es el que nos ocupa hoy, es el que es más relativo bueno, pues a vuestro sector, cultura, creatividad y sociedad inclusiva. Luego, unas pequeñas. Uh, simplemente eh, dos notas informativas sobre dónde podemos encontrar eh, información o quién puede ayudarnos también a tener información sobre sobre este programa eh, lo primero es ubicar el programa ¿vale? el programa horizonte europa al final es el programa es nuestro programa marco de investigación innovación y demostración eh, es el programa europeo que que que ha ido, que, que va teniendo evolución con respecto a los años, va pasando desde el sexto programa marco, séptimo programa marco, ya en el año 2014-2020 ya se cambió el nombre y se le puso ya un nombre más más No sé si más atractivo, pero al menos eh, más como un eslogan, ¿no? Es eh, Horizonte 2020, Horizonte 2020. Y luego, pues, el eh, que nos ocupa ahora, que ha empezado en 2000, eh, 2021 a 2027, es el programa Horizonte Europa. ¿vale? Es el único programa que aúna toda la actividad que tiene que ver no solo con investigación, sino con investigación, con desarrollo tecnológico, demostración e innovación. Esto quiere decir que muchos de los proyectos a veces no son solamente... Eh, proyectos que los puedes asociar, pues no sé cómo decirlo, quizá a un laboratorio o un tipo de investigación más básica, sino que hay algunos de los proyectos que además encima pues se eh, tratan de, de, de, de llevar las tecnologías a mercado. Entonces es una de las características que empezó ya en Horizonte 2020 y que se ha, eh, centado, se ha incrementado en Horizonte Europa. Eh, es un programa que además de, este tipo de, de, de financiar este tipo de actividades, eh, la relevancia es que... Lo que pretende es que se fomente una colaboración transnacional, es decir, que los proyectos que se financien sean proyectos eh, con valor añadido europeo y para ello de hecho las normas de participación, que bueno, los veremos un poquito más adelante, lo que eh, te obliga o lo, lo, lo, lo que exige es que exista pues, en la mayoría de las tipologías de proyectos un consorcio, que, es eso, que son un número de entidades de diferentes Estados miembros, puede ser tres entidades diferentes de tres estados miembros diferentes Estados miembros asociados, y eso es lo que suele ser el, el, la tipología ¿no? de, eh, de consorcio que presenta las propuestas. Por eso eh, al final es un programa que tienes que también tener en cuenta si tu propuesta tiene ese componente europeo o si tiene un componente de valor añadido europeo o es un, una propuesta pues, que tiene más un impacto más a un nivel nacional o regional. Eh, una de las cosas importantes del programa es que siempre está basado sobre todo en las prioridades políticas que tenemos ¿no? en Europa. Las prioridades políticas, pues en muchos casos, se eh, tienen propuestas por la Comisión Europea y luego aceptadas o refrendadas por los Estados. -membros. En este caso, con la nueva comisión, con la nueva comisaria, con Ursula von der Leyen, eh, hay unas ciertas prioridades algunas pues más o menos las, las seguramente os suenen os conozcáis eh, la parte de transición digital todo lo que tiene que ver también con, eh, con pacto verde o desarrollo de pues, economía verde sostenible etcétera pero estas prioridades que salieron pues, anterior a la pandemia pues se han visto afectadas de alguna manera por los siguientes eh, por los acontecimientos pues, que, nos, que, nos, que nos llevaron ¿no? uh, que, que, que llevan ocurriendo y que, bueno, que conocemos todos y que al final lo que eh, ubican al final dentro de las prioridades de financiación de proyectos de investigación demostración e innovación pues son unas, uh, unas uh, pues al final uh, los programas de trabajo están orientados también pues esta con esta con estas prioridades para tener una recuperación, ¿no? una recuperación, lo que se llaman los planes de recuperación, resiliencia, que además están enlazados con los planes nacionales, pero el propio programa también adapta sus, sus programas de trabajo y oportunidades a, ¿no? debido a estas, a, a estas nuevas prioridades o bueno, evidentemente a esta nueva situación. En... En global, el Horizonte Europa es un programa que va. Desde, son siete años, es, estos los siete años son lo que dura realmente la, el marco plurianual financiero, es donde se enmarcan todas las actividades donde en, el, en la financiación o el, o el, el presupuesto ¿no? de la comisión que va a siete años y todas las actuaciones. Y en estos siete años, eh, básicamente una parte importante del programa eh, va a estar muy orientada a tratar de, de mejorar o de al menos ejemplificar eh, o al menos detallar y, eh, el impacto que tienen las políticas de investigación o las actividades de investigación e innovación eh, sobre, los, sobre los ciudadanos, sobre la ciudadanía. Es una de las cuestiones que en el anterior programa pues, se había tratado de, de incluir eh, de manera eh, relevante, el tener un usuario final que podía ser a veces algunas organizaciones, pero por lo general la, el acceso hacia el ciudadano pues, eh, al final es, es una manera compleja pero que se quiere priorizar en, en este programa. No entro en mucho más detalle, simplemente el que hay una orientación también hacia la parte de innovación, de convertir al final lo que son los resultados o la investigación, llevarla a mercado, es decir, fomentar todo lo que tiene que ver con la innovación, todo lo que tiene que ver con la transferencia de resultados y que se va a ver en, en, en los programas de trabajo, ¿no? se van a ver las oportunidades y se va a ver en los instrumentos que se generan en cada uno de estos programas de trabajo. Eh... Para entrar ya un poco en el detalle de cómo es el programa, aquí veis la estructura la estructura del programa, cada una de estas cajas que vemos aquí, que son eh, pues las cajas eh, blanquitas que tenemos, eh, son programas de trabajo, es decir, son programas en los que aparecen oportunidades cada uno, pues dependiendo de su, de su temática o de su tipología pues tiene un diferente tipo de oportunidades ¿no? Las cajas más grandes, las que vemos que llaman pilar 1, pilar 2, pilar 3 son las que agrupan al final por tipología de o por al final por tipo de financiación o por tipo de eh, o nivel de madurez tecnológica hacia el que se dirigen, pues agrupan diferentes actuaciones o ¿no? diferentes programas. El pilar uno que es el de ciencia excelente, pues agrupa todas las actividades que tienen que ver con, con la ciencia más básica, ¿no? la ciencia que está un poco más alejada del mercado, pero que eh, bueno, pues, es una parte pues, eh, fundamental. Y que suelen ser actuaciones que tienen, eh, no están tan detalladas o tan identificadas con ciertas tecnologías o desarrollos tecnológicos o ámbitos científicos, por ejemplo, de, de mercado. ¿no? Aquí vemos que tiene tres eh, programas, el Pilar 1, Ciencias Tenentes del Consejo Europeo, Ciencias de Infraestructuras Curie, infraestructuras de Investigación. No voy a entrar en todos porque el que realmente nos interesa principalmente a nosotros es el, el, en el Pilar 2, el que estamos hablando, que es donde se ubica este, este, este clúster, ¿no? el de Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva. Sobre el programa en grandes rasgos, eh, como reglas generales no voy a entrar en todas, se ha simplificado la participación, es cierto que hay ciertas normas que continúan estando siendo necesarias pues, para cuestiones pues, eh, al final de, de, de una eficiencia ¿no? en, la, en la gestión de los recursos públicos, pero sobre todo se ha simplificado con respecto a, cierto, a la manera de... de de justificar o de lo que se llama el reporting. ¿no? Y una de las cuestiones atractivas de este programa es que los costes directos se financian al 100%. Se financian al 100% los costes directos y además es un programa que financia al 100% eh, una tipología de costes que son los costes totales, no los costes eh, marginales como pasa en los, programas, en, en los programas nacionales, por ejemplo, que, que te financian solamente en la parte adicional. Sin embargo, en este caso puedes justificar personal que tú tengas en tu plantilla que pueda estar financiado pues, por una eh, pues por una partida de la universidad o de una o de un, un centro de investigación, etcétera. Esto es lo que te genera pues, los famosos recursos liberados, porque al final, cuando lo estás justificando con tu personal, pues no, no, no, no, no, no tienes ese, ese gasto. ¿no? Y luego hay un 25% de costes indirectos con respecto a los costes directos, excepto su eh, subcontratación. Esto, estos detalles que no vamos a entrar hoy en la jornada para tranquilizaros un poco también, contar que existen a nivel de a los apoyos a nivel nacional, pues eh, unas eh, personas que se llaman los puntos nacionales de contacto, que os pueden o que os ayudan o que os deben ayudar a, a solucionar todas estas dudas, tanto a las que tienen que ver más con la temática, y de hecho hoy tenemos a, a los dos puntos nacionales de contacto, tanto Aida como Carolina, en la parte de la temática del, del Cluster 2 de cultura y creatividad, y además también en cuestiones transversales relacionadas con, con temas eh, legales y financieros. ¿Cómo son los proyectos en este clúster 2? Ya conocemos que se hacen en consorcio, ya conocemos que se financian al 100% de los costes directos. Los costes directos pues son los podéis consultar por modo personal, viajes, etc. Eh, en acciones de investigación eh, se... Tenemos tipologías de proyectos, que son estas tres que veis aquí abajo, las que aparecen directamente con las estrellas, que son acciones de investigación o acciones de innovación. eso La diferencia fundamental es dependiendo de lo que se quiera conseguir el nivel de madurez tecnológica, que, que es una medida al final de la madurez de los proyectos, ¿no? la, de, los, de la madurez tecnológica de los proyectos, es una especie de estándar, con lo que al final pues, eh, se busca si están más cercanos de mercado o si están eh, pues más hacia la parte de ciencia básica vale en este programa de trabajo y en general en cluster 2 la mayor parte de las cosas que se financian o de los instrumentos son acciones de innovación e investigación y acciones de innovación y hay algunas de las acciones de coordinación y soporte que, que son tipos de actividades pues más pues para agrupación de proyectos para diferentes eh, para diferentes tipologías de casi análisis ¿no? de buenas prácticas etcétera etcétera una especie de veces de consultorías también que se hacen para por ejemplo pues eh, generar roadmaps más de investigación etcétera pero esos hay menos vale los proyectos suelen ser de un tamaño, eh, bueno, como hemos dicho, sin consorcio, un tamaño pequeño o medio pequeño de 2 a 3, 4 millones de euros que se tienen que repartir entre todos los socios. Esto cuando hablamos de un tamaño de 2 a, 3, eh, de, de 2 a 4 millones de euros, muchas veces la gente piensa que es un tamaño muy grande, pero hay que tener en cuenta que al final este, este tipología de proyecto se hace entre varios socios que se distribuyen las diferentes tareas y entre las diferentes tareas pues tienes tareas que son más técnicas, tienes tareas más científicas, pero también tienes tareas de información, de comunicación, de management, o sea, de gestión del proyecto, etcétera, con lo cual podéis eh, más o menos visualizar un reparto de presupuesto en el que cada socio pues, puede andar sobre unos 150.000, 200.000, también dependiendo el, el, la cantidad o las tareas que realice, ¿vale? Y como veis, y es un poco común a todos, pues eh, los tipos de actividades van desde la investigación hasta la demostración de, pues, de viabilidad, por ejemplo, de tecnologías en mercado, o la replicabilidad de soluciones tecnológicas e incluso proyectos de innovación. ¿vale? Y luego el valor añadido europeo es una cuestión que no solamente es que tú tengas que añadir diferentes socios, diferentes estados miembros para que al final pues, tengan esa cohesión, sino que además encima las, las soluciones, lo que tienen que proporcionar al final es un impacto a nivel europeo global o intentar que eso sea que sea lo que se pretenda ¿no? con el proyecto. Como hemos visto aquí está el pilar donde está cultura, creatividad, el clúster 2 está en, eh, en, eh, en el pilar de desafíos mundiales y competitividad industrial europea y viene de una herencia principalmente de lo que era el anterior eh, reto 6, ¿no? era el, el, eh, del horizonte 2020 donde había bastante información o bastantes oportunidades con respecto a a temas relacionados, por ejemplo, con enfoques de tecnologías de información de modernización de las administraciones públicas, pero también mucha parte de ciencias sociales y la parte que se traslada de, de, del horizonte 2020 con respecto a patrimonio cultural estaba en, en, en el reto 5, que era pues, medio ambiente, materias primas, etc. No voy a entrar en el detalle de cómo se crea al final los programas de trabajo, simplemente deciros que, hay una legislación, que es la base, que eso se discute entre todos los Estados miembros, eh, el Consejo. Luego hay un programa estratégico, un plan estratégico, que eso también se es hace también directamente en comisión y discusión con los Estados miembros, discutido los comités de programa. Aquí tenéis el enlace, es pues interesante verlo, porque de aquí lo que salen son los, eh, pues los impactos esperados. Os sirve también muy bien para entender más o menos en la escritura de propuestas, pues temas relacionados con indicadores, etcétera, etcétera. Y luego vienen los programas de trabajo, que es ya donde aparecen las convocatorias. Que se, que se agrupan en lo que han llamado destinations, que en principio son como eh, subprogramas dentro de, de cada uno de los programas de trabajo. ¿vale? Eh, lo que os comentábamos hay una parte importante de, de los programas que se ha modificado que es con respecto a cómo ha afectado ¿no? eh, pues, eh, pues pandemia, COVID y cómo eso ha afectado ¿no? a todo lo que tiene que ver con los desafíos globales pero relacionados pues, con eh, cambios de usos tecnológicos eh, cómo ha aumentado las desigualdades hay una parte importante de, esa, de ese estudio y luego hay una parte muy importante en este programa y esto es con respecto a vuestro sector que es la que tiene que ver con industrias culturales y creativas hay de hecho uno de los destino, de, los, de las áreas de intervención, es decir, áreas en las que se requiere que el programa se focalice es eh, cultura, eh, con herencia cultural y creatividad ¿vale? y esto es, se refleja en este, en lo que es este, este destino que es eh, pues el cultura, patrimonio cultural y creatividad eh, no solamente nos estamos refiriendo a patrimonio cultural en el sentido de pues, monumentos, etcétera, sino que hay una parte, eh, de hecho la más relevante que está orientada, y os lo comentarán, entrarán en más detalles, eh, Carolina y Aida, dest destinada a generar un mercado de cultura, de, un mercado cultural y unas industrias que sean creativas y culturales, es decir, generar esa industria, al igual que existen las industrias, pues eh, industrias eh, de, de, los, eh, pues, industria de las tecnologías de información, industrias acereras industrias, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante, de hecho, porque el presupuesto que tiene este programa son 2.280 eh, millones de euros. Tiene una evolución con respecto a su predecesor o del que más bebe, eh, ¿no? podríamos decir, que es el reto 6, que, es, eh, que son 1.300 millones de euros. Y es más importante aún para, el resto, para la parte, bueno el presupuesto total del programa son 95.517 millones de euros, pero es más importante este incremento de presupuesto porque dentro de la negociación del programa en sí, este es el presupuesto que tenía en septiembre, este Cluster 2. tenía un presupuesto de 1.253. Esto al final es una negociación entre pues, la Comisión, Estados Miembros, es decir, entre el Consejo, el Parlamento. O sea, la propuesta de la Comisión va haciendo como una especie de, de ping-pong entre Consejo y Parlamento y al final los Estados Miembros decidieron eh, en el Consejo que se incrementase a 2.280 millones de euros específicamente, tal como podéis leer aquí, para... Tener un presupuesto especialmente dedicado a las industrias o al sector creativo y cultural y con la idea de generar un mercado que al final no solamente genera un bien social, sino que genere también un bien económico y que ya existe, pero potenciarlo. Con lo cual vais a encontrar eh, oportunidades que se llaman topics, que son una descripción de lo que, que, que no solamente son desarrollos tecnológicos, sino que también tienen que ir a, acompañados de todo lo que tiene que ver con generar ese ecosistema, con generar esas eh, facilidades ¿no? para transponer a, al mercado pues, los beneficios y, eh, y, los, y los valores ¿no? que tiene, que tiene la, la cultura y la creatividad. ¿vale? Muy rápidamente, en el apoyo a la participación, porque me estoy pasando ya algún minuto, en el apoyo a la participación os voy a contar primero cómo se estructura y por qué eh, os cuento este rollo después. A ver, los programas de trabajo es donde os van a contar, bueno, os lo contarán ahora Ida y Carolina, es donde vienen todas las oportunidades. Vienen descrito las oportunidades que hay, cuándo se abren, cuándo cierran, cuánto es la financiación, qué se espera, cuál es el impacto esperado, etc. Estos programas de trabajo eh, son propuestos por la comisión y discutidos entre los estados miembros, ¿vale? Y aquí eh, tenemos a la comisión como un agente y a los representantes a nivel nacional que discuten con la comisión, es decir, esto, eh, el programa de trabajo se discute entre los representantes eh, de estados miembros y países que se hayan asociado en su debido tiempo para generar un programa de trabajo, ¿vale? Una vez que ese programa de trabajo está generado, lo que pasa es que los puntos nacionales de contacto, estos que tienes aquí a la izquierda, que son los bueno, está la sigla inglesa que es National Contact Point, lo que hacen es tratar de ayudar e informar a instituciones, investigadores, empresas, etcétera, sobre cuáles son las oportunidades, ¿vale? Y a su vez el representante cuando discute los programas de trabajo se apoya en esta comunidad al final pues para saber cuáles son las necesidades, los requisitos, las, las, las, las estrategias ¿no? que tienen eh, su sector a nivel nacional para tratar de transponerlas a la comisión y que acaben estos programas de trabajo. Como veis este ciclo eh, consta de dos agentes, que son los puntos nacionales de contacto y los representantes, que dan esa ayuda a la, a la comunidad o al sector para al final tener primero por parte de los representantes un programa de trabajo orientado lo más posible a los intereses y capacidades a nivel nacional. y Una borra, tenemos que ir terminando. Sí, vamos acabando ya. Entonces, ¿cuáles las personas os pueden ayudar? Bueno, pues en esta web de Horizonte Europa vais a ver el listado de puntos nacionales de contacto. Aquí tenéis ahí de Carolina, tenéis sus datos ahí y cualquier información que necesitéis sobre el programa de trabajo y sobre las oportunidades, pues la podéis consultar a ellas. Y como conclusión, simplemente pues, tenemos eh, pues, un programa que tiene una cierta continuidad que se incrementa considerablemente las oportunidades para las industrias o los sectores creativos y culturales, como habéis visto, casi mil millones destinados específicamente a este sector, y luego que seguimos con la misma línea de, de apoyo a la, a la participación y cualquier duda que tengáis pues podéis apoyaros tanto en los puntos nacionales de contacto y representantes que, que estamos abiertos a vuestras dudas. A vuestras y nada más, siento haberme pasado un poco de tiempo, pero bueno. Y nada, muchas gracias, Borja. Es verdad que es que los webinars tenemos el tiempo pautado y es muy frustrante y casi produce ansiedad. En cualquier caso, ya vemos que hay puntos de conexión con nosotros, entre otras cosas lo del punto nacional de información, de que eh, tenéis un presupuesto original que ha sido incrementado, que también ha pasado en Europa creativa, y algo que nos diferencia desgraciadamente para nosotros, y es que tú hablas de que... Vosotros financiáis al 100%, es vuestro subsidiario y tenemos porcentajes que también se han incrementado, pero te hablaremos a uh -huh. posteriori. Y nada, gracias. Pasamos entonces ahora ya a Aida y a ya, ya, eh, Carolina, que como ha dicho Borja, son eh, efectivamente eh, los puntos nacionales de información y son ellas las que ya van a entrar en materia de cuáles son las líneas que eventualmente nos pueden interesar. La palabra es vuestra. Eh, hola, buenos días. Eh, espero que se, se oiga bien todo. Eh, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí hoy con vosotros. Como comentaba Augusto hace un rato, creo que empieza a ser ya un poquito una, una costumbre el tema de, de las jornadas e iniciativas compartidas que, que hacemos con Europa Creativa aquí a nivel nacional. Y bueno, creemos que tenemos muchas sinergias, y, un, y investigadores y expertos con interés en ambos programas. Así que que lo vemos interesante hacerlo de esta manera. Eh, espero que se vea ya eh, mi presentación. Sí, perfecto. Pues eh, voy a em empezar eh, ya. Bueno, eh, esta es la jornada en la que estamos hoy. Y nosotras, eh, después de esta introducción que ha hecho Borja Izquierdo, eh, Aida y yo, que somos las dos NCPS en el que estamos en el programa de Cluster 2, os vamos a, a comentar un poquito cuáles son las novedades que nos encontramos en el programa de trabajo de 2022 y nos vamos a intentar centrar sobre todo en todo lo que tiene que ver con, con el, la Destination de Heritage, que es la que engloba la gran mayoría de oportunidades que existen para industrias culturales creativas y para el sector cultural en un sentido más, más amplio. Vale, bueno, eh, ya nos tenéis aquí. A, perdón, voy a ir para atrás. Vamos. Eh, simplemente comentar bueno, que nosotros eh, tenemos la... Somos la... Aquí en España a nivel nacional nos organizamos en una delegación ¿no? del, del clúster 2 de, de Horizonte Europa. Eh, somos la estructura de apoyo que ayudamos a los participantes que quieren eh, presentarse bien a coordinar una propuesta o como socios eh, buscando consorcios a nivel europeo en este programa. Básicamente tenemos por una parte los puntos nacionales de contacto que nos nombran los ministerios de, de los distintos distintos países, estados miembros y, y básicamente somos las personas que estamos un poco más en el, en el terreno, si se quiere, haciendo promoción, difusión, comunicando un poco eh, qué hay dentro de, de este programa, cómo hay que hacer para presentar las propuestas, dónde buscar socios y os, también os eh, ayudamos en, en identificar oportunidades de topics concretos, revisar las ideas de proyecto, etcétera. Aquí nos encontramos, eh, por una parte, a Aida Díaz, que es mi compañera, que veis me parece también en, en pantalla. Ella está en Agaur, en Barcelona. Eh, en Madrid tenemos a Borja Izquierdo, que también está en la FECIT en la Oficina Europea y además con cargo de representante en el comité de programa de este clúster. Y yo, eh, que yo estoy en Sevilla, en la Agencia Andaluza del Conocimiento. Y bueno, y llevo ya también un tiempo, unos años en este programa y en el anterior del reto 6. Eh, por otra parte, lo que es el, la delegación que tenemos en el comité de programa, que brevemente ha un poquito mencionado Borja, eh, eh, lo que hace es representar y defender los intereses de lo que son los participantes, los investigadores y las empresas y entidades andaluzas eh, perdón, andaluces, no, españolas, disculpad eh, en el seno de, de los debates que hay en el comité de programa donde se debaten los contenidos de los programas de trabajo los topics, las líneas de investigación que se van a financiar intentamos defender eh, y, y es Borja la persona que lidera como representante eh, este, este trabajo eh, y luego hay un grupo de expertos en este caso ahora mismo somos todo expertas y, y estarían por una parte Elisa Álvarez Volado que está en el CEDETI y lleva muchos años y, en esta función está también Elena del Barrio que también está en el Ministerio de, de Cultura y Deporte, también con un conocimiento importante de todo el tema de, de cultura, lógicamente patrimonio, etcétera y yo eh, en a nivel de Junta Andalucía, en este periodo de dos años, yo estoy como experta autonómica también en el comité de programa. Perdona, vale. Eh, básicamente, ¿qué os podemos ofrecer o de qué manera os podemos ayudar eh, eh, desde la delegación y ya nosotras como puntos nacionales de contacto? Bueno, pues solemos organizar jornadas informativas y webinarios, como el de hoy, eh, una temática específica, o más generales cuando presentamos todas las convocatorias del programa a medida que, que van abriendo las convocatorias en, en, los, en los distintos periodos. Nos ocupamos de resolver consultas, tenemos un, un buzón de correo conjunto eh, para los NCPs que podéis dirigir ahí vuestras consultas y lo veréis al final eh, de nuestra presentación. También eh, lanzamos información a través de nuestra web en Horizonte eh, Europa, el portal español en nuestra sección de, del Cluster 2. Y por vía Twitter, etcétera. Eh, ¿En qué os podemos ayudar ya concretamente si tenéis una idea de proyecto? Bueno, pues eh, aquellos que estáis pensando en coordinar eh, os intentamos ayudar en verificar si, si la propuesta o la idea que tenéis encajan bien con, con los topics eh, y con los topics que sean los más adecuados, los instrumentos, etcétera, etcétera. También revisamos propuestas cuando se acerca un poco la, la fecha de de finalización de, y de presentación de las convocatorias, revisamos propuestas completas e intentamos daros un input para un poquito a veces rascar ese medio punto o punto que puede un poco diferenciar eh, una propuesta de un 13, un 14, no, no es una garantía pero desde luego son otros ojos que, que lo miran y que os pueden añadir algo más. Eh, hacemos talleres de preparación y de escritura de, pro, de propuestas, eh, seminarios de, de preparación de propuestas ya más especializados para la gente que ya tiene más experiencia y va a, a lanzarse a, a preparar una, una propuesta coordinada en el programa. Y luego por otra parte... Si tenéis interés en ir como socios, eh, podéis mandarnos vuestras, eh, vuestros perfiles eh, diciendo en qué rol queréis ir, en, en qué topic y, y con qué función os queréis proponer para consorcios europeos e internacionales. Y ahí utilizamos la, pues, la red de contactos que tenemos a nivel europeo e internacional, que es la Net for Society, que ahora técnicamente está parada, pero seguimos informalmente trabajando y en muy breve estará funcionando de forma formal eh, y bueno y también podemos eh, utilizar el utilizamos también el portal de horizonte europa nuestra sección también para subir eh, búsquedas de socios bueno ya entramos en lo que sería el programa de trabajo actual el que tenemos entre manos ahora que es de, para el año 2021-2022 este programa está siendo el primer programa marco del, del Nuevo Horizonte Europa, del noveno programa marco, que sería en este caso, eh, abri se abrió el 16 de junio de 2021, fue publicado, y como veis, y comentaba también antes Borja, es un programa que, que se publica con carácter bianual. ¿Con eso que conseguimos? Que bueno, el primer año igual tenemos un poquito menos de plazo para para conocer de antemano los topics y las convocatorias que va a haber, en qué línea se va a financiar, pero desde luego pues ya para ese segundo año que ya conocemos las convocatorias nos permite planificar y trabajar con, con antelación eh, para presentar nuestras propuestas y ver dónde participamos. En este programa de trabajo concreto eh, que tenemos aquí nos vamos a encontrar... Eh, la, en todos los casos eh, tenemos topics y convocatorias eh, que son a una fase. Eh, ha habido otros momentos, por ejemplo, en, precisamente en Cultural COP, una de las convocatorias de, del anterior reto 6, precisamente en temas de eh, cultura y patrimonio, hemos tenido en el pasado propuestas a dos fases. Ahora mismo todas las convocatorias son a una fase, lo que no quiere decir es que en el futuro eh, pueda haber eh, convocatorias a dos fases. <coughs> Eh, la, el programa de trabajo se estructura en las tres destinations, las tres grandes áreas temáticas donde entran las convocatorias y los topics por, por temas, que luego lo veremos más despacio, y, eh, y en este caso nos hemos encontrado frente a otros programas de trabajo de otros años una clara predominancia de RIAs y CSAs, que son este tipo de instrumento de financiación que Borja comentaba hace un rato en su presentación, eh, que Las RIAs pues, tienen un enfoque eh, más de investigación y las CSAs, pues nos permiten hacer menos investigación, no se hace investigación, pero sí una serie de actividades, colaboración, estrategias a medio plazo, intercambio de buenas prácticas, etc. Tenemos la posibilidad de volver a presentar eh, propuestas que no nos hayan financiado en el pasado, siempre que quedemos con el topic adecuado. Y aquí simplemente que sepáis que, que tenéis el link eh, al portal, al Funding and Tender Portal, que es el, el portal oficial de la Comisión Europea de, de todo Horizonte Europa. Y ahí podéis entrar y ver el programa de trabajo actual. Bien, eh, vemos aquí lo que serían las convocatorias de este programa de trabajo, que son del año 2021 y 2022. Las de 2021... Eh, Cerraron el 7 de, de octubre, o sea que esa ya ha sido la primera ronda de propuestas que se ha presentado dentro de, de Horizonte Europa y de lo que ya sería el Cluster 2. Ahora este año, en 2022, nada más empezar el año, tenemos el, el 20 de enero, nos abren también unas convocatorias, eh, se publica y, y, y abre la, la convocatoria de, de las tres destinations, día 20 de enero hasta el 20 de abril. Justo tenemos cuatro meses exactamente de exactos de, de estar la convocatoria abierta, y, bueno, y luego veis una previsión de lo que sería lo que podemos esperar en cuanto a la evaluación: una primera evaluación entre mayo y junio, resultados en julio, etcétera, etcétera. Esto es una estimación que está sujeta a cambios, y, pero bueno, es, es una, una aproximación y tener en cuenta los plazos de las convocatorias. Aquí, eh, un momentito. Eh, aquí yo no voy a entrar en mucho detalle porque ya Borja ha comentado algunas cuestiones. Simplemente recordar lo que es la estructura de Horizonte Europa, que estamos en el Pilar 2, eh, que nuestro clúster es el de cultura, creatividad y sociedad inclusiva. Eh, tenemos un presupuesto, como habéis visto... Eh, que pasó de ser en el reto social 6 de 1.309 millones de euros a 2.280 millones de euros para todo el periodo de horizonte Europa. Es una subida un incremento importante de un 74, un 75%, lo cual quiere decir que es una línea de investigación la que tenemos entre manos que, que tiene un apoyo muy importante y que va a más. Así que hay muchas posibilidades de que encontremos eh, topics y líneas que financien nuestras ideas de investigación y de proyecto. Eh, y bueno, simplemente eh, eh, aquí vamos a, a ver directamente lo que sería, cuál es un poquito el, el contexto y las prioridades políticas que existen en, en el clúster 2, ¿vale? Eh, ¿Qué hay detrás? Eh, lógicamente también hay, est estas son grandes ideas y grandes objetivos que también inspiran otras partes de Horizonte Europa, otros eh, programas, otros clusters etcétera Pero bueno. Aquí, en el caso que nos ocupa, eh, nos vamos a encontrar por una parte lo que serían eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí tenemos estos nueve objetivos que veis en la diapositiva de la lucha contra la pobreza, eh, calidad de la educación, igualdad de género, eh, muchas cuestiones, reducción de desigualdades. Eh, hay muchos temas que afectan y que están mm, íntimamente vinculados con los grandes objetivos y las prioridades que tiene nuestro Cluster 2 a nivel temático. Eh, y bueno, que inspiran un poquito la gran estrategia de la comisión y por supuesto nosotros estamos aquí para esos proyectos que simplemente se financien a través de Topics. Por otra parte nos vamos a encontrar eh, las prioridades políticas de la Comisión Europea de, de Ursula von der Leyen, eh, que también son las de la Unión Europea. Aquí simplemente... Comentaros que por una parte tenemos dos grandes prioridades que tienen un apoyo político muy muy grande en todo Horizonte Europa, en todo el programa Marco, que son la de Euro, Europe Fit for the Digital Age y la de European Green Deal, que yo creo que inspiran e incluso otras convocatorias específicas, etc. Eh, pero luego aquí nos vamos a encontrar también una serie de prioridades políticas que tienen una relación y una conexión muy directa con nuestro programa y con nuestro clúster. Como veis, eh, una, un nuevo impulso para la democracia europea tiene una conexión enorme con la Destination de Governance y, y, y Democracy, que es la primera Destination. Promoting the European Way of Life eh, es muy importante, sobre todo en la, en la Destination 2, que es la que vamos a ver hoy de, de, de eh, Heritage. Eh, también la de una Europa más fuerte en el mundo, también la vamos a encontrar repartida por las distintas eh, destinations y una economía eh, que trabaje eh, para la gente, para los ciudadanos, está muy relacionada con toda la destination de, de, transforma, de Transformations, que es transformación económica y social de, de nuestras sociedades. Eh, de manera que, bueno, aquí lo tenemos. Que sepáis eh, que aunque la Dirección General de la Comisión Europea, que marca los programas, los contenidos y idea todo lo que hay detrás de, del programa Marco y marca las prioridades, es la Dirección General de Investigación e Innovación, pero no lo hacen solos, eh, trabajan en cooperación y marcan las prioridades conjuntamente junto con la Dirección General de Empleo, que eh, es de Empleo. Eh, asuntos Sociales e Inclusión y también con la Dirección General EAC, que es la de Educación, eh, eh, Juventud, Cultura y Deporte. De manera que es un esfuerzo conjunto que intentan alinear la Comisión. Simplemente comentar eh, que ya lo han dicho anteriormente, dentro de las grandes políticas de la Comisión está por una parte eh, las prioridades políticas de la Comisión Europea y todo lo que se relaciona con la recuperación de la crisis de la pandemia del covid eh, articulado a través de los fondos de Next Generation Europe que también están muy presentes en todo el programa Bueno, eh, pasamos ya a lo que sería eh, el principal objetivo del Cluster 2 ¿vale? eh, Si tuviéramos que resumir mucho mucho, porque es, son muchos los objetivos que, que hay dentro de, de este programa pero fundamentalmente y esencialmente se busca mejorar la gobernabilidad de la democracia y de la participación democracia y la participación de las personas y los ciudadanos europeos en el proceso europeo. Esto está muy vinculado y se traduce muy claramente en la primera destination. Luego, por otra parte, está el objetivo de proteger, restaurar, promover y valorizar todo lo que es nuestro patrimonio cultural común a nivel de identidad, eh, herencia histórica y a nivel, por supuesto, de cultura, patrimonio, las artes, etcétera, etcétera. Y esto eh, está muy vinculado con la Destination 2, que es la de eh, Heritage. Por otra parte, está también el objetivo de mmm, ser capaces de actuar con antelación de responder, de dar soluciones eh, concretas a los grandes retos que se nos plantean a nivel global eh, y a nivel europeo dentro de los distintos Estados miembros para que seamos capaces de enfrentarnos a, a todos los cambios tan grandes que estamos viviendo en nuestras sociedades actuales, tanto a nivel social, económico, tecnológico, cultural, todo lo relacionado con la globalización, el COVID, todo es un fenómeno que, que, que se generaliza y tiene un ámbito eh, global internacional, lo queramos o no. Y aquí nos encontraríamos dentro de la Destination de, de Transformations. Eh, ¿Qué es lo que pretendemos aquí? Bueno, hay dos, hay dos objetivos eh, que existen dentro del Cluster 2 que tienen un carácter un poco más eh, horizontal o transversal. Por una parte, dentro del Cluster 2 también existe el objetivo de ser capaces de poner en valor y de conseguir eh, que los investigadores de ciencias sociales y humanidades eh, tra eh, trabajen eh, tanto dentro de todos los temas de nuestro clúster como que encuentren oportunidades dentro de los demás clústeres y demás programas de Horizonte Europa y den esa visión de la persona, del individuo, del arte, de la sociedad, de la psicología, etcétera, Esa com complementar, aunque estemos en el clúster 4 y, y sea un proyecto sobre tecnologías digitales, que exista es esa vinculación, por ejemplo. Y luego, por otra parte... Tenemos también el objetivo de que se proporcionen eh, eh, guías, opciones políticas, eh, dar, dar soluciones, herramientas, guiar a, los, a nuestros representantes políticos, a los policy makers ¿no? que, se, que dicen en inglés, eh, haciendo recomendaciones de, de los expertos en cada temática basados en todo lo que son los datos empíricos, eh, pues para ya en, en temas concretos y en los topics eh, de nuestros proyectos. Y simplemente comentar eh, que hay eh, que todo esto que estamos intentando alcanzar a través de estos objetivos del Cluster 2 eh, también está el, el objetivo de eh, cumplir los grandes objetivos y prioridades de la Comisión Europea y de la Unión Europea eh, eh, y más concretamente en las tres áreas de intervención del Cluster Vale, esto lo hemos visto brevemente, pero para un poquito que tengamos un poco más de claridad, aquí nos encontramos en las tres grandes ámbitos o las tres grandes patas en las que se organiza el programa de, de trabajo. Eh, estamos en lo que serían las destinations, que si entras en el programa de trabajo vais a ver que las convocatorias y los topics se organizan por, a nivel de destination, que está la destination de democracia y gobernanza la Destination de Cultura, Patrimonio Cultural y Creatividad, y otra, la tercera, que es la de Transformaciones Sociales y Económicas. Aquí lo que nos vamos a encontrar es un conjunto de acciones eh, que, se, que se aglutinan en forma en las convocatorias y los topics que tienen dentro de las convocatorias, en las que organizamos distintas partes del programa de trabajo, y nos van a dar un poco lo que sería la narrativa, el pegamento, la cohesión o la coherencia entre las convocatorias y los topics diferentes en los que nos encontramos el programa de trabajo. Eh, continuamos y aquí nos vamos a encontrar eh, lo que sería cuáles son los grandes objetivos de esta destination de, de herencia cultural e, e industrias culturales y creativas. Pues por supuesto, nos vamos a encontrar el objetivo de conseguir promover un mejor acceso. Y un mayor compromiso eh, con lo que es el patrimonio cultural, sin, eh, to, tanto por la parte de su restauración, su protección y la puesta en valor y su explotación. Perdón. Eh, también pretenden, eh, a través de esta Destination, que los proyectos de, de investigación, de innovación que realicemos aquí, sean capaces de desarrollar el I, y que hagamos en el ámbito de las industrias culturales y creativas y del sector de la cultura y decía Borja y es cierto que es la primera vez que de forma clara y evidente un programa de trabajo identifica eh, en programa marco las industrias culturales y creativas como un gran objetivo de la Unión Europea y de manera que hay una apuesta significativa eh, por ella que se hace clara y patente, que ya es blanco sobre negro, y ya lo vemos aquí muy claro con una destination entera dedicada a este sector por otra parte ¿Qué se pretende conseguir? Bueno, eh, las industrias culturales y creativas tienen mucho potencial, pero la Comisión Europea cuando anal, analiza los datos mmm, encuentra eh, que, bueno, que los resultados, la, el, el llevar las innovaciones al mercado, el, el crear nuevos servicios o nuevos productos innovadores, no, a pesar del potencial tan grande que tenemos, no siempre conseguimos los objetivos que nos marcamos y tener la competitividad que deberíamos tener, de forma eh, que está queriendo invertir y potenciar eh, todo lo que sería conseguir que las industrias culturales y creativas eh, se apoyen y sean eh, motores eh, de la innovación y la competitividad a nivel empresarial, que sea un sector que tire de la economía europea, que es tan fuerte en turismo, en, en cultura, en creatividad, etcétera, etcétera. Y yo no voy a entrar aquí porque esto lo va, ¿verdad, Ida? Lo va a presentar mi compañera Ida, lo que es la, la Knowledge and Innovation Community sobre eh, sectores culturales y, y creativos, que está ahora abierta y ella os va a dar los, los detalles. Yo simplemente comentaros que hay algunos documentos de referencia que debéis conocer, que mencionamos aquí como la, la New European Agenda for Europe del 2018, que, es, que ha impregnado mucho los objetivos de este programa de trabajo para la Destination eh, eh, luego hay bastante información en el link que aparece a continuación, que os invito a, a que lo miréis. Y también eh, aquí quiero comentaros que la Comisión Europea y los expertos que, que asesoran a la, a la Comisión eh, eh, reconocen la, gran, la forma tan dura, eh, si todos los sectores de la economía han, han, tenido, han sido muy dañados por, por toda la crisis de la pandemia del covid el sector eh, de industrias culturales y creativas y el sector de la cultura ha sido probablemente de los más eh, dañados y perjudicados por, por toda esta situación de la pandemia. Eh, entonces, eh, como decía antes, la, la Comisión busca ayudar a estas industrias y al sector para que sea capaz de, de liderar a través de un proyecto y de propuestas que sean innovadoras y como decía antes, productos que lleguen al mercado y conseguir esto contribuyendo a las prioridades políticas de la comisión, en particular eh, lo que son los grandes objetivos del, del European Green Deal y, y la transición digital. Vale, aquí ya cuando miramos eh, todo lo que sería esta destination y este sector de industrias culturales y creativas, por supuesto que tenemos muchas oportunidades dentro del, dentro del Cluster 2, que es el que probablemente dentro del, del marco de los proyectos de investigación e innovación de, que, en los que está Horizonte Europa, eh, pues tiene mayores oportunidades para que presentéis propuestas y proyectos, pero también existen otras oportunidades de financiación. Por supuesto tenemos Europa Creativa, que vosotros ya conocéis y que hoy vamos a conocer de la mano de Manuel y de, y de Augusto Paramio, eh, y por otra parte, eh, también tenemos las oportunidades que se van a generar en la convocatoria de la EIT de Cultura Creatividad eh, y también es importante que sepáis que en el pasado, aunque ahora están eh, muy centradas ya en el clúster 2 y hemos asumido esos temas, había eh, en, el antiguo, en el antiguo Horizonte 2020, estaba el reto social 5 de clima que también trataba cuestiones de cultura, herencia cultural relacionadas con aspectos medioambientales, eh, de, de riesgos del entorno, etcétera, etcétera, que ahora ya están también en, en clúster 2. Aquí comentar eh, cosas que vosotros sabéis perfectamente, pero bueno, en el marco de nuestro programa, que es muy importante lo que es el, el, el sector de industrias culturales y creativas emplean casi 9 millones de personas en toda Europa, con lo cual tiene un músculo muy importante y, y el impacto de, del sector es muy relevante el, el, tiene 3,8% de, de la fuerza laboral eh, y de, en, en Europa eh, y por otra parte eh, representa los intereses de 1,2 millones de empresas de manera que Estamos hablando de un sector, de unas empresas, de unas empresas que a veces son grandes, otras son microempresas con características muy particulares porque nos encontramos desde las grandes distribuidoras de, y productoras de música, que son grandes multinacionales, a muchas eh, pequeñas pymes, micropymes, incluso autónomos que trabajan en el sector de creatividad, de artesanía, de producción eh, artística, etcétera. Bueno, eh, aquí ya, eh, antes de que entremos en los topics, sí que quería comentaros, eh, aquí hay personas que estáis en esta jornada que algunos sabéis, eh, eh, no tenéis experiencia igual o no conocéis demasiado eh, en qué consiste Horizonte Europa y los objetivos de, del nuevo programa, otros sí que tenéis experiencia y ya habéis participado, eh, pero aquí es importante que sepáis que eh, eh, hay un... Hay un, hay un en, en Horizonte Europa se ha creado un nuevo instrumento eh, que es eh, el plan estratégico, que es el que de alguna manera guía o establece las grandes orientaciones estratégicas para que las inversiones que se hacen en Europa, en I+, D+, I consigan ejecutar todo lo que son las prioridades y las políticas eh, de la Unión Europea y de la Comisión Europea. ¿En qué? Articulando los cuatro primeros años del programa. Esto es, este plan estratégico afecta fundamentalmente a los clústeres, a los seis clústeres que, que están en el Pilar 2 y, eh, y están planificados para el 2021-2024. Dentro, de, dentro de, de este plan estratégico se marcan unos grandes objetivos a modo, en, como en un gran paraguas eh, de objetivos que hay por encima de nuestro programa y hay unas orientaciones estratégicas para la, el más de y que se haga en los clusters y en este caso tenemos el primero que es el de crear eh, una, eh, bueno no, no voy a entrar en el detalle de esto, simplemente quiero comentaros unas grandes orientaciones estratégicas que es la primera que veis marcada en naranja a la izquierda en, en, la, en la tabla y que se traducen en unos impactos esperados. Aquí van a pretender que a través de los proyectos que presentemos en, en los topics y en las convocatorias de herencia cultural seamos capaces de conseguir un impacto a qué nivel. Quieren conseguir que las propuestas que se financian a través de los topics de, de, de la Destination 2, de Cultural Heritage, sean capaces de proponer una vía creíble, convincente, para contribuir a los impactos esperados de este plan estratégico, con, pre, concretamente este que veis abajo, el, el impacto esperado número 8, que es el que detallo aquí y que consiste en conseguir que el, el, el explotar el potencial pleno de, de la cultura, el patrimonio, las artes y los sectores culturales y creativos como un motor importante de el, del crecimiento y la innovación sostenible y también un tema importante, del sentido de pertenencia ...a Europa y a la identidad europea. Vale, aquí tenemos una serie de definiciones que en vuestro caso... ...creo que no tiene mucha necesidad que lo detalle... ...en el artículo 2 del programa eh, Europa Creativa... Que lo, vais a, ...que lo van a presentar nuestros compañeros Augusto eh, y Manuel... ...tenemos lo que es la definición de lo que son los sectores culturales y creativos... Eh, nos define qué, eh, qué actividades deben realizar y por supuesto nos da una de, un detalle de algunos ejemplos de, de qué, qué sectores cubren, pues la arquitectura, eh, lo que son artesanías, el sector audiovisual, videojuegos, multimedia, diseño, eh, industria editorial, etc. Eh, simplemente, bueno, que sepáis que en Horizonte Europa cuando estemos analizando los topics y se refiere a, a, a sectores culturales y creativos, la Comisión Europea se va a referir a la misma definición que tenemos aquí de Europa Creativa y este es nuestro referente. Ya entramos en lo que serían las, eh, eh, los topics de herencia cultural eh, y creativo del, de la Destination de Heritage. Estos son los topics de la convocatoria del año 2022, que os decía que abren el 20 de enero y cierran el 20 de abril. Nos vamos a encontrar con nueve topics en total, solo una es una acción de coordinación y apoyo, el resto son todo acciones de investigación, Research and Innovation Actions. Eh, la mayoría, como veis en la tabla, van a financiar, salvo un par de ellos que son excepcionales, eh, tres, eh, tres proyectos, espera que se financien en cada topic, lo cual nos da más oportunidades para, de éxito, para, para eh, opciones de éxito para cuando presentemos nuestra propuesta, y los grandes temas que se van a cubrir, pues todo lo que es tema de la, los idiomas, utensilios, instrumentos eh, históricos, eh, artesanía, el, sistema, el ecosistema musical, todo lo que es tratar los peligros naturales que afectan a, a la herencia cultural y a nuestro patrimonio, el tema de la New European Bauhaus, que eso lo va a presentar también mi compañera Ida en un topic específico que existe en la convocatoria, etcétera. Y ya sin más, eh, entro en los topics, yo voy a presentar la mitad de los topics y luego continúo con la otra mitad. Bueno, eh, pues ya entrando en el primer topic eh, de 2022, eh, que es cómo salvaguardar eh, los idiomas que están en peligro de, de extinguirse en Europa. Aquí tenemos lo que es el ámbito, es que las propuestas bueno, deben abordar la creación de un, de un ecosistema eh, de, europeo para preservar, las lenguas eh, que sean minoritarias, que se hablen en regiones pequeñas, por, en distintos países pero de forma muy, muy repartida y que seamos capaces eh, de plantear propuestas que, eh, que den orientaciones eh, y, y pro hagan, so den soluciones prácticas para ser capaces de revitalizar las lenguas que están en peligro en la Unión Europea. Eh, ¿Qué es lo que se considera? Bueno, las lenguas sabemos, son la expresión de nuestra identidad y de nuestra cultura, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, son una parte esencial de, de nuestro tejido cultural europeo, es algo que tenemos que cuidar y mimar eh, y, y potenciar y ser los primeros que, que, que, que cuidemos de, de eso que hemos recibido y que en el momento que van desapareciendo eh, ciertas lenguas, pues nos encontramos que, que nuestra diversidad cultural se empobrece y con ello desaparecen la posibilidad de las referencias históricas, de contexto, de identidad. De forma que nos van a pedir que seamos capaces de al menos cubrir dos de los expected outcomes que veis en la diapositiva. Y no, no tenemos que cubrir los cuatro, pero sí tenemos que seleccionar dos o más de los que aparecen. Perdona, Carolina, eh, vamos mal de tiempo. Mal de tiempo. Eh... Vale. Perfecto, pues ya me voy, me voy dando un poquito más de prisa. Voy a pasar al siguiente topic, eh, la herencia, herencia cultural europea y cómo promover nuestro, los valores eh, en, la Unión y, en la Unión Europea y por la Unión Europea a nivel internacional. Bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el arte y el patrimonio europeo no solamente import, nos importan como usuarios y, y personas que disfrutamos del arte, sino que al mismo tiempo... Eh, eh, eh, consiguen configurar lo que sería la percepción de, de, de la Unión Europea hacia el exterior y son un activo importante de cara a la imagen de Europa en el, y los Estados miembros en el mundo y quieren potenciar la imagen de Europa en este sentido. Las propuestas nos van a pedir que seamos capaces de dar enfoques nuevos y creativos para ser capaces de, de dar un nuevo alcance y hacer más atractivo todo lo que es eh, la herencia cultural europea a nivel internacional y para ello podemos utilizar formas eh, originales y más creativas, pues por ejemplo arte, eh, arte contemporáneo tecnologías de vanguardia, nos podemos apoyar en los medios de comunicación, etcétera etcétera, para conseguir este objetivo aquí vamos a tener que seleccionar no lo voy a leer porque no, no tengo mucho tiempo nos van a pedir de, dentro de los tres eh, eh, eh, impactos esperados que al menos cubramos uno y que sepáis que en esta eh, RIA que se van a financiar tres proyectos eh, va a ser importante que involucremos a las industrias culturales y creativas y nos van a pedir expresamente una participación de los actores culturales. En el siguiente topic eh, vamos a ver lo que sería el rol y las percepciones eh, formadas por las tradiciones, los valores, las creencias eh, y cómo condicionan tanto la política como la percepción de la Unión Europea. Eh, este topic eh, a mí por lo menos... Me recuerda cuando hablas con un típico niño de 14, 15 años que está en el instituto y dices, bueno, tienes que estudiar historia, no, no quieren estudiar historia, no les interesa, esto es un rollo, si yo realmente, para qué necesito saber qué pasó en el 1312 en, en Francia, bueno, pues eh, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser físico, a mí esto no, no me hace falta, bueno, es tan importante cómo nuestra mentalidad, nuestro vocabulario, nuestra forma de pensar y cómo entendemos las cosas condicionan condicionado por la historia, eh, que aquí en este topic pretende precisamente que estudiemos y entendamos todo esto. Eh, en la Unión Europea se han dado cuenta que los valores, las normas y, y nuestra mentalidad, nuestro pasado histórico, etcétera, conforman y, y definen nuestras percepciones de, de las cosas eh, y provocan malentendidos y fricciones en el proceso de integración europeo, de manera que quieren ver cómo afectan estas tradiciones, creencias, etcétera, al Proyecto de Integración Europea eh, y nos van a pedir concretamente que seamos capaces de hacer aportaciones a los eh, decisores políticos. El siguiente topic eh, que vamos a ver a continuación eh, trata sobre eh, artesanía, tradicionales, eh, artesanía y, y para el futuro tradicional y para el futuro. Eh, aquí nos van a pedir que seleccionemos dos topics eh, de los cuatro que aparecen mencionados. Eh, los utensilios tradicionales y las técnicas artesanales son parte también de nuestro patrimonio cultural y artístico, aquí nos van a pedir con este topic que seamos capaces de combinar eh, nuevas tecnologías de vanguardia con eh, técnicas más artesanales y seamos capaces de crear nuevos productos, nuevos servicios de alta calidad que vayan al, al mercado eh, y para generarnos más, más oportunidades eh, a nivel económico y de competitividad buscan concretamente ideas e iniciativas de, de investigación y desarrollo que sean capaces de identificar nuevas oportunidades y nuevos mercados para estas profesiones que combinen esta eh, artesanía tradicional y tecnologías de vanguardia. Y el último topic que vamos a ver hoy y mi última eh, transparencia para hoy es el... Eh, eh, cómo conseguimos eh, abordar el, el ecosistema musical de la Unión Europea y conseguimos hacerlo competitivo y sostenible. Aquí nos encontramos que la música, sabemos que tiene un valor económico muy importante, es, es beneficioso para nosotros a nivel económico, pero también a nivel personal y es un factor de bienestar eh, eh, ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Que el sector musical, a pesar del potencial tan importante que, que tiene, está ahora mismo muy afectado eh, por todo lo que es la revolución y la transformación digital, eh, las, las ventas de los discos, de los CDs físicos van desapareciendo y muchas cosas pasan a través de, de internet y la, y la distribución de, de grandes actores. Se suma a todo esto la crisis del, del COVID que también ha afectado eh, en gran medida a este sector y aquí nos van a pedir concretamente que trabajemos en proporcionar nuevas metodologías para ser capaces de captar el valor económico y social de la música y también que seamos capaces de proporcionar eh, hacer propuestas enfocadas a dar datos estadísticas y métodos que sean capaces precisamente de captar el impacto y el valor económico de este sector de, de la música europeo. Y con esto yo ya termino y doy paso a mi compañera Ida. Muchas gracias. Aida el micro. Aida el micro. ¿Veis la presentación? Pues, ¿sí? Vale. Pues buenos días a todos. Yo a continuación explicaré los, las cinco líneas que hay, de, las otras cinco líneas que hay de financiación dentro de este clúster 2. Luego también os comentaré muy brevemente algunos proyectos que ya se han financiado un poco para que veáis cómo se trasladan estas líneas de financiación a proyectos ya a la realidad. Y luego algunos y alguna información más complementaria o adicional a todo esto que hemos dicho como una jornada que se va a hacer a nivel europeo, también un broker de para buscar socios sobre algunas de las convocatorias que estamos comentando, estamos comentando hoy. Una de las líneas que hay... Carolina ha hablado una más de los sistemas musicales. Esta es más sobre tema de cinematografía. Sé que la Comisión Europea considera lo que es el, el sector de la cinematografía como una industria clave dentro de las industrias creativas y culturales. Además, además un sector muy importante para el propio, propio crecimiento eh, económico y cultural de la Comisión Europea, pero que se encuentra en estos momentos con grandes retos. Es decir, la crisis del COVID ha afectado muchísimo, no hay grandes empresas a nivel europeo, a nivel paneuropeo, a nivel de, de, de cinematografía, lo que esto sí que repercute mucho en la competitividad futura de este sector, que como he dicho es un sector importante. Por tanto, la Comisión Europea lo que pretende con este topic es generar nuevos conocimientos sobre las necesidades y la evolución de la industria cinematográfica europea de todos los puntos de vista, tanto en la parte de preproducción, producción, postproducción y distribución, también proporcionar nuevos escenarios y herramientas, incluidos todo aquello digital, para la recuperación económica, también basado mucho también con todo el tema del mercado laboral, ¿no? toda la prevención de este desempleo que está ocasionando este sector. Luego, también proporcionar evidencias de las preferencias de los usuarios y espectadores con el fin de ampliar y diversificar las diferentes audiencias que hay y nuevas metodologías para comprender exactamente cuáles son las preferencias de estos espectadores. Cuando hablamos de, de cinematografía no solo hablamos del tema de, de cines, sino también todo el tema de realización de televisión, documentales, animación. En sentido, todo este tema de ampliar y diversificar audiencias tiene un punto importante en este aspecto y también, como no, pues todos aquellos aspectos que nos ayuden a incrementar esta competitividad de esta industria decir que cuando enfoquéis este programa tiene que tener un poco en relación a todas las relaciones geopolíticas, tenerlas en cuenta. También tener en cuenta, cuando tratéis este tipo, este tipo de proyectos, si es todos aquellos marcos legales de protección de propiedad intelectual, etcétera, que puedan surgir. También es importante que podáis hacer un análisis comparativo con todos los competidores internacionales, es decir, con China, India, Estados Unidos, etcétera. Y también es un reto que por una parte hay una parte mucho de investigación, mucho de, de conocimiento, de saber qué está pasando, pero también de aplicación al mercado. Es decir, que cómo podemos trasladar todos esos conocimientos, algunos productos y servicios pilotos que realmente nos puedan facilitar que la, la, la, la, la, la industria cinematográfica europea sea mucho más competitiva. Más competitiva. Por tanto, pilotar modelos de negocio que sean innovadores, escalables y sostenibles. Y otros los resultados clave que ya lo ha comentado antes Borja, también lo ha ido comentando eh, Carolina, es que se hagan recomendaciones para los policymakers para los políticos, para las autoridades, a la hora de poder regular y un poco potenciar y facilitar esta competitividad a nivel europeo. Son 12 millones de euros y se financiarán de tres o cuatro proyectos. Otro, top, otro topic es un poco mirar un poco cuáles son los eh, eh, eh, eh, eh, Disminuir un poco y tratar de prevenir cuáles son aquellas amenazas que se encuentran los, los bienes culturales, los artefactos producidas por, por producidas por, eh, por, por realizaciones producidas por, por, por, por los hombres, es decir, todo el tema del tráfico ilegal, el saqueo, la destrucción, los robatorios, etc. Por tanto, lo que intenta sí, la Comisión lo Europea lo que espera es que desarrolléis métodos no destructivos y otras herramientas digitales para esta protección, también identificación y la trazabilidad de todos bienes culturales, también contribuir ¿no? a la protección, localización, restitución y salvaguarda de todos estos, eh, todos estos, todo, el, todo el tema del patrimonio cultural una investigación basada en la evidencia, es decir, que también sea aplicable a, a, al mercado, también sea aplicado, lo podéis llevar también a la práctica, ¿no? con, con, con, con trabajo de campo, etcétera, y también que todos los diferentes actores que están afectados por estos temas trabajen conjuntamente, es decir, a lo mejor entre pues, gente que trabaja en temas de subastas, las autoridades, gente que anteriormente pues, había estado en temas de, de tráfico ilegal, etcétera, los propios gente que trabaja en temas, en temas legales, en temas legales y de normativas, etcétera. Y sí que la Comisión Europea, lo que sí que está esperando es que incluáis, incluyáis a actores de terceros países. Tiene actividades más de concienciación hacia la sociedad y sobre todo también hacia los jóvenes, sobre todo el tema por ejemplo, de destrucción de temas de temas culturales para tal de evitarlo tiene que sea una investigación muy interdisciplinaria en cooperación con las autoridades legales, locales, regionales o nacionales, y también to, depende cómo enfoquéis la, la, la, la, el, el proyecto, aquellos que lo enfoquéis, también utilizar un poco todo lo que son los satélites espaciales de la Unión Europea, es decir, Galileo, que es la parte más de movilidad, ¿no? de geo, geolocalización, y la parte de Copérnico, es que un poco para hacer aquellos segmentos de datos a nivel pues, de, de temas de, de mareas, aguas, etcétera. Otro tema que está un poco relacionado, pero es distinto, que es un poco eh, promover, eh, promover y mitigar ¿no? soluciones que tengan en cuenta ¿no? todo el tema de cómo el cambio climático y las catástrofes naturales están afectando al patrimonio cultural, es decir, cómo el tema de la lluvia ácida, todo el tema de la erosión del suelo, todo el tema de la subida de las mareas, del subida del, del, del nivel del mar, etcétera, está afectando a este patrimonio cultural poco pues esto contribuir a a salvaguardarlo y protegerlo dando metodologías eh, eh, resultados innovadores etcétera y la cosa europea sí no te dije qué tipo de patrimonio cultural pero sí que está también enfocando que sí que sería interesante también trabajar todo aquello que son más paisajes culturales costeros, marítimos y el que es todo el tema del patrimonio subacuático, porque es un tema que se había trabajado poco en el pasado y sí que es verdad que con todo el tema de la subida del mar, etcétera, sí que es verdad que hay un gran patrimonio cultural, tanto europeo como a nivel global, que puede estar amenazado por todos estos temas. Sí que es verdad que en este caso tienen que buscar... Eh, formas innovadoras y sostenibles que también tengan en cuenta todo el tema de medioambiental y también todo el tema siempre en pro del confort de los usuarios. Este también topic sí que os está pidiendo que bueno que sería conveniente o que bueno podéis incluir también entidades de países de la política de vecindad de la Unión Europea es decir, toda la Toda, toda la cuenca mediterránea, toda la parte más de la Europa del Este, que no es Unión Europea o la zona del Cáucaso. También actividades, igual que la anterior, de participación ciudadana, de sensibilización, etcétera con un focus importante en tema de los jóvenes. La bueno, cooperación, está, con las, minutos. cooperación con industrias creativas, y, cultura, eh, y, creativas y, y culturales, y también igual que la anterior, todo el tema de Copérnico. Otro, otro, otro proyecto también, otro tópico otro totalmente distinto, sobre el tema de los juegos y de los videojuegos. Está habiendo un aumento considerable en todo este tema de industria, que está afectando tanto a la sociedad y a la cultura europea. Pero aquí sí que lo quieren tratar desde dos puntos de vista, tanto como sector productivo, como también cómo, cómo, son sus afect, cómo afecta a la cohesión, valores, eh, valores culturales a nivel de la Unión Europea. Por tanto, es, es, es conseguir evidencias sobre este impacto de los juegos a nivel de esta sociedad, eh, cua, tener más conocimientos como la industria de los juegos, las prácticas creativas realmente están, están teniendo un impacto y también, todo, también con un impacto positivo. ¿no? El, el tema de los juegos, cómo pueden ayudar a la educación, a crear más habilidades, nuevos modelos de negocio, oportunidades laborales y también como un instrumento para la cohesión social y la creatividad. Y es muy importante que también en este ámbito que aporten recomendaciones para las, las políticas públicas, para las autoridades de cómo trabajar estos temas en el futuro. Y ya para final, el último, topic está, el último topic de financiación en esta convocatoria está relacionado a una nueva iniciativa que lanzó la Comisión Europea en enero de este año, el 2021, es una iniciativa que está totalmente todavía en, en fase de, eh, de preparación y de, de ideas de cómo queremos que sea, que la a, seguramente algunos de vosotros ya lo habéis oído, pero lo comenzaréis a oír mucho en el futuro. Y que allá, Aquí habrán muchas vías de financiamiento, de trabajo conjunto entre el mundo de los artistas, los científicos, etcétera, que es la, nueva Bauhaus, la, la New European Bauhaus. Lo que quiere ser es una iniciativa más a nivel creativo e interdisciplinario como una plataforma donde los científicos con los artistas, con los, con los arquitectos, los ingenieros eh, trabajan conjuntamente en pro de crear espacios vitales en las ciudades y los, los pueblos, etcétera, que faciliten eh, ¿no? eh, la calidad de vida de las personas. ¿no? ¿Cómo hacer estos espacios donde, donde vivimos todos? mucho más habitables, mucho más accesibles y siempre muy relacionado con el Pacto Verde Europeo. Como he dicho, es una iniciativa que está, está, bueno, está, en, eh, está en fase de preparación, ¿no? en, la Comisión Europea está cogiendo ideas de cómo puede ser esta nueva European Bauhaus y este topic precisamente es para dar ideas a la Comisión Europea de cómo queremos que sea esta nueva Bauhaus europea. Por tanto, eh, los objetivos, ¿no? los resultados que debe generar son crear nuevas soluciones arquitectónicas y de diseño innovadoras que faciliten, que faciliten el uso de nuevos materiales, eh, un poco la función social de la arquitectura. También un puente de trabajo entre los artistas y los investigadores y los arquitectos, ¿no? de cómo generar estos espacios para tener una, un hábito de vida mucho más eh, sostenible, mucho más cal de calidad de vida. Y lo que sí que están esperando es un gran papel de las plataformas de artistas y la de ellos y de los creadores en este proceso de la nueva OHAU. Y también que sea un proceso mucho a nivel de co-creación de los diferentes actos de sociedad que trabajen conjuntamente. Y también crear estas recomendaciones para la Comisión Europea. obviamente es un proyecto muy focalizado en el impacto social. Sinergías con otros programas europeos. Sabemos que algunos de vosotros que estáis asistiendo hoy habíais participado en otros programas europeos de Erasmus+, Live, Europa Creativa, por tanto, cosas que habíais realizado allí o que vais a presentar proyectos, también se pueden presentar proyectos eh, que realmente homólogos aquí, que realmente haya una sinergia, y otro, también un balance geográfico, que en esos proyectos sí que te va a ver un poco un balance geográfico a nivel europeo, el tema de diseño de espacios está muy, focalizado, está muy relacionado. Con el clima, con la cultura, etc. con el Mediterráneo, con el con el mundo escandinavo es muy distinto. Por lo tanto, aquí sí que va a cubrir el máximo espectro eh, político, el máximo espectro geográfico europeo. Y aquí habría finalizado lo que son todas las líneas de financiación a nivel de cluster 2 de Horizonte Europa, pero sí que no queríamos finalizar la propuesta también comentando una nueva línea, una, una línea de una nueva convocatoria, una, una convocatoria que hay de investigación que es de otro programa totalmente distinto, que es un programa del, european, del del Instituto Europeo de Tecnología e Innovación, que lo que es para crear una nueva comunidad del conocimiento en industrias creativas y culturales. Las comunidades, de, es, el, el EIT, esta, esta, este Instituto Europeo de Tecnología e Innovación, lo creó la Comisión Europea en 2008 un poco para incentivar la innovación europea en, en, en, en sectores claves a nivel europeo. Y es significativo que ahora salga otra kick sobre este, sobre este sector, lo quiere decir, como he comentado antes Borja y Carolina, la importancia que le está dando. Y lo que son, son, son, eh, son clases a nivel geográfico donde actores de la, de la triple helix trabajan conjuntamente en potenciar la innovación en ese sector determinado. Es decir, las universidades por su parte. Con los centros de investigación, con todas las empresas, emprendedores, etcétera, trabajan conjuntamente en pro de este tema, unos haciendo formación, otros haciendo investigación y otros haciendo más productos y servicios. Por tanto, se crean esta, estas, estas, estas comunidades del conocimiento a nivel de culturas creativas y, y de, de culturas, culturales y creativas. Esta vez actualmente la convocatoria se cerrará el día 24 de marzo del 2021. Si tenéis, si tenéis interés o así nos podéis contactar a nosotras y os comentaremos un poco cómo funciona y los pasos que tenéis que hacer un poco para ponernos en contacto con los consorcios que ya se están montando para formar parte de estas nuevas CICS. Pues hay que vale decir que una vez se, se financien, pues que luego se van sumando muchos otros actores. Hay 50 actores que son claves, con los que reciben financiamiento europeo, pero luego hay cientos de otras entidades a nivel regional y nacional que también están participando de una u otra manera de estas comunidades del conocimiento. Y un poco aquí sí que nos podéis preguntar cómo trasladamos todas estas grandes líneas de financiación en proyectos concretos Aquí tenéis un recopilatorio que hizo la Comisión Europea de todos aquellos proyectos que están sobre tecnologías digitales, cómo se aplican a todo el tema del patrimonio cultural. Son 16 proyectos, veis que muchos de ellos hay la participación española y hay un resumen de cada uno de ellos. Como no tenemos tiempo, iré pasando los próximos slides muy brevemente, pero es un proyecto realmente muy interesante porque viendo los proyectos, veis un poco el tipo de actividades que tenéis que hacer y escogen muchísimas ideas no solo por el tipo de proyectos, sino también por el tipo de socios, para buscar socios, etcétera. Y también aquellos que queréis redactar, también lo, mirando los proyectos, cada proyecto tiene que publicar una página web determinada donde van publicando todos sus resultados, etcétera, También os puede ayudar muchísimo en la propia redacción de las propias, de las propias propuestas. Dentro de estos los proyectos hay dos proyectos, uno es el SIGNOW, que es un proyecto que está coordinado por la Universidad de Valencia, que este es un proyecto que se presentó en el 2017 en una convocatoria que era un poco para analizar e interpretar el, el pasado eh, cultural europeo. Y este proyecto lo basaron en todo el tema de la cultura, todo el tema de la seda y el patrimonio cultural de la seda del siglo XV al, al siglo XIX. Han hecho actividades muy diferentes y cómo esto lo pueden trasladar de sus conocimientos a, diferentes sectores de la, a los diferentes sectores. Por ejemplo, tienen una, una línea que es un poco para ayudar a los diseñadores en todo el tema de patronaje, y cómo se trataba todo el tema de la, de la seda, etc. Otra línea más de educativa, por ejemplo, para aprender español a través de todo el tema de la seda. Otra línea, tener un concurso de redacción sobre temas de seda. otro todo el tema de cómo todo el tema de la seda afectó también al tema de patrimonio cultural y todo el tema del turismo, etc. Luego es otro proyecto distinto, que es el Trompa, que aquí es hacer... Un, un, un, un, un, un, un repositorio digital online libre donde, tienen, donde se depositan todo el tema de la música, toda, toda música clásica europea. Y también para, diferentes, para que lo puedan utilizar diferentes sectores como son los amantes de la música, músicos, gente que realmente hace esto trabajan todo el tema de los contenidos, etc. Este proyecto y el anterior de la seda se presentaron en la misma convocatoria, pero veis que cada uno trata temas completamente distintos y hacen actividades totalmente distintas, pero todos ellos con un mismo objetivo, que es este enriquecer y dar a conocer este patrimonio cultural euro, europeo pasado. Por tanto, como habéis visto, las convocatorias son, te dice la Comisión Europea lo que quiere hacer, pero luego cada uno depende de sus intereses y su expertise, lo va modelando de una u otra manera. Este sobre todo, pero este sí que es más focalizado de cómo a través de la cultura podemos hacer temas de de integración social, cohesión, etcétera. Os dejo los slides, os los voy pasando muy rápidamente porque ya se acaba el tiempo. Y aquí tenéis otro proyecto, sobre todo el tema de videojuegos, etcétera. Y también todo el tema de tener unos aplicativos online. Hay toda una serie de herramientas que puedan ayudar a los arquitectos, diseñadores y, y disembladores de, de videojuegos a desarrollar, pues de hacer su propio trabajo. Eso es un poco más técnico de dar una herramienta a un sector muy, muy determinado. Hay una página de la Comisión Europea donde podéis acceder a todos aquellos proyectos de cultura, industrias creativas, etcétera, que se han estado financiando en los últimos en los últimos 20 años desde el año 1990. Vais por keywords y aquí los encontraréis todos. Aquí tenéis el enlace, por pues si lo queréis ver. Aquí tenéis también un poco de la anterior. Ya tenemos, o sea, ya no estamos en los inicios de Horizonte Europa, pero ya una una, una convocatoria pasada. Aquí tenéis. Aquí tenéis un poco el, as, el número de propuestas que se presentaron en cada uno de los topics y como veréis, todo aquello que es más entre digitalización y la parte cultural es donde hay muchísima más competencia, que fue el topic 4. Los otros dos que son más en temas más sociales, innovación, aquí ha habido muchos menos proyectos que se han financiado. Y eso es un poco la tónica que siempre ha venido dándose en los últimos años. Cuando hay TIC, más cultura, hay muchísima más, más participación en los otros programas. Y comentaros que a nivel español sí que es un programa, el Cluster 2, que es heredero de Reto Social 6, que siempre nos ha ido muy bien. Somos tercer país de atracción de financiación y primer país en coordinación. Tenéis los slides para poderlo ver. Comentaros que el día 7 de diciembre se va a hacer un, una jornada informativa con la que estamos dando ahora sobre todo este tema, con las tres diferentes destinations, y el día 8, un brokerage event para encontrar socios. Por tanto, todos aquellos que, que hoy habéis detectado alguna línea de, de financiación que os puede interesar, es muy interesante que os apuntéis a este bloque de Chéver para buscar otros socios o para ofreceros vosotros como potencial so, socio para una, cada una de estas líneas de, de investigación. También comentaros que el día 2 de diciembre también haremos un day sobre todo este tema de culturas creativas, de todo, sobre este programa, donde también trabaja, no, no solamente trataremos la parte de, de culturas, sino también las otras dos dimensiones de aspectos de transformaciones socioeconómicas y también la parte más de, la parte más de democracia y gobernanza. Aquí tenéis toda una serie de instrumentos, si queréis buscar eh, partners, para buscar socios, que mejor es una de las principales dudas que podéis tener, pero siempre podéis acceder a nosotros, que os lo explicaré. Ahora ya paso muy rápidamente, ahora sí que son slides simplemente de información adicional, porque creo que ya se ha acabado el tiempo. Aquí tenéis lo que ha dicho antes Carolina, que es la Network Society, que está en red. Nosotros no trabajamos a nivel solo estatal, también estamos, trabajamos en red, con otros puntos nacionales de los otros estados Europeos, cuando hay una página web donde también encontraréis muchísima información sobre todo este tema, también el tema de partners. De hecho, este broker event que os he comentado antes de la Comisión Europea se realiza en el marco de la red de nacionales de, de Contacto. Aquí tenéis la, la web. Decir que queréis más información, tenéis la web de Horizonte Europa del Ministerio, donde encontraréis toda esta información sobre todos los retos, oportunidades, etcétera, También está la red, la, el portal de los puntos de contacto tenéis más información de enlaces y como ha dicho antes Cristina, hay Carolina, nos tenéis a mí, también a Borja, para cualquier duda, consulta, etcétera Y además todos compartimos el mismo correo electrónico, por tanto nos consultas y además es muy fácil con Skype, con Teams, etcétera También podemos hacer, pues, eh, pues, agendar entrevistas, etcétera Y aquí estaría todo, más o menos, bueno, ya estaría todo por mi parte. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias y os pedimos perdón porque es que, lógicamente, hay que ir a una velocidad, a una velocidad de vértigo, es, es así, y lo, lo tenemos que aceptar desde el principio. Bueno, nobleza obliga, les hemos dado más tiempo a ellos, como tenía que ser, porque eran los protagonistas de la jornada. Nosotros vamos a pasar muy, muy deprisa porque el tiempo es el, el que sí que nos ha interesado muchas de las cosas que han dicho. De hecho, como os decía, la sesión informativa no solamente era para vosotros, sino para nosotros, o sea que tomamos cumplida nota de muchas de muchas digamos información de mucha información que se ha evocado hoy en esta sesión informativa y luego ya sí que eso os lo decimos porque hay algunos de vosotros que en el chat lo han señalado y además con mucha oportunidad y es que efectivamente hay muchos puntos de conexión con el tema del CER que veremos en un futuro muy próximo muy rápido muy rápido muy rápido vamos a ir a nuestro PowerPoint eh se ve Manu ¿No? Sí, sí. Sí, bueno, pues nada más. Simplemente decir que nosotros también tenemos algunos puntos de conexión con el programa, eh, como hemos dicho eh, eh, originalmente 20, que también teníamos un presupuesto inicial de 1.800 millones que se incrementó hasta 2.400, o sea que esa es una buena noticia, que los objetivos generales del programa son los que vais a ver, no puedo, eh, tengo tiempo para, para, para mencionarlos, pero se han evocado, también se han mencionado el tema de la, de la promoción de la ...diversidad cultural y lingüística y, lógicamente, el tema de la competitividad. Ya se ha puesto sobre la mesa que la cultura es un fenómeno... ...perdón, es, una, es un motor económico relevante y como tal hay que concebirlo. Eh, las prioridades para este 2022 pues, son la innovación, la cooperación, la, la movilidad. Sabéis que hay un sector eh, específico, que es la prioridad eh, quinta... ...que estaba digamos, eh, relacionada solamente con cuatro sectores, que era el patrimonio y la arquitectura... Se ha mencionado mucho el tema del, de la European New Bauhaus, nosotros también nos encargamos de ese tema, de hecho lo promovemos, tenemos mucha información si os puede, que os puede ser de interés. Tenemos vídeos con el responsable de Bruselas, incluso las entidades españolas que han sido seleccionadas como, como embajadores. Y a esos cuatro sectores de la convocatoria anterior se van a unir otros tres para aquellos que estéis en este ámbito, que es el diseño eh, de, de moda y el, turismo, y el turismo cultural. Tenemos estas seis líneas, no se puede traer de ninguna manera Pa, eh, pasar por ellas con estas seis, eh, seis prioridades, eh, que efectivamente de las cuales tenéis que elegir como máximo dos y como mínimo uno, tener muy en cuenta el tema del síndrome del cliqueo, no coliquéis más que aquello que efectivamente se acople y se alinee y se armonice con el contenido de vuestras propuestas porque de lo contrario sería eh, algo perjudicial, los evaluadores verían rápidamente que no... Que, no, que, no, que el contenido no responde a las prioridades que habéis marcado. Bueno, tenemos estas tres escalas, la pequeña, la grande y la mediana. Aquí están los países y las cantidades máximas que podéis solicitar. Y la novedad, buena y muy a tener en cuenta, es que hay una, una, una media una escala media. ¿Cuáles son los objetivos? Pues bueno, pues los que, los que, los que están aquí. ¿eh? Los beneficiarios, como sabéis, son los que... Los que eh, suelen ser los que han venido siendo hasta ahora pero con una novedad, yo creo que hay una diapo sobre los que son las novedades realmente interesantes de este nuevo programa y es que se ha incrementado el porcentaje de cofinanciación esa es la buena noticia que los autónomos podéis ser elegibles pero os van a mirar con cierta, con cierta precisión o sea que sí que podéis ir en calidad de socios pero tenéis que demostrar una acreditada digamos músculo financiero y un y un know-how en, en, en, en la materia de, de, de referencia. Y algo también interesante es que ya no solamente va dirigido a las ICRCES, es decir, que otras entidades que no estén en ese ámbito pueden ser elegibles, siempre que, lógicamente, el proyecto sea estrictamente, estrictamente cultural. Eh, las eh, las, la, las cross-sectoriales son las que en, en algún momento tendremos que tratar porque son comunes a nuestro programa hermano, que es el programa MEDIA, que por cierto he visto que el Horizon se encarga mucho de temas de media, o sea que no estaría mal que hicierais algo conjuntamente también eh, con ellos. Y ahí están los temas de las fake news, de las alianzas con el periodismo, de la alfabetización mediática, los países participantes, no solo son los 27, sino son los que están aquí, que están en fase de firma de, del memorándum de, de comprensión. Y aquí ya entramos justo en la parte final, que va a ser la parte un poco de cómo daros de alta... Porque el, el, el, hemos visto que, el, que, el, que los asistentes son de perfil muy muy heterogéneo, con lo cual teníamos que dar por una parte una especialización y una información muy personalizada que es lo que se han encargado nuestros compañeros del programa Horizon eh, Europa, pero también vemos que algunos no tenéis ninguna experiencia y es verdad que para ellos también nos interesa dar la información de cómo daros de alta en el portal que os habilita para participar de estos dos programas. Mando, tienes la palabra, a toda prisa sí. y ya. Eh, antes de ver esto, recapitulando, hay sobre todo destacando temas de patrimonio cultural, que es, digamos que también es el enfoque eh, de hoy con las convocatorias de Horizonte Europa. Eh, una, una convocatoria que va a ser para la promoción del sello Europa y del Patrimonio Cultural, que ya la ha, ha, ha visto... La habéis visto muy rápidamente con, con Augusto, 3 millones de euros para todas las actividades que tengan que ver con la promoción del, del sello y de los, de los sitios que van a recibir este, este premio del sello de Euro, europeo de Patrimonio Cultural, que en España son actualmente dos, pero que va a haber mucho más. Y otra también con 21 millones de euros enfocado a la movilidad de artistas. Eh, pues temas de colaboraciones internacionales, distribución, eh, desarrollo de audiencias, desarrollo profesional. Eh, esto va a ser una convocatoria que la va a gestionar una única entidad. ¿Cómo presentar las propuestas? Por lo que comenta Augusto. Voy a compartir pantalla muy muy rápidamente. Eh, lo fundamental es que tenéis un portal de referencia que es el, el portal Fundy Internet. Si clicáis este, estas palabras en en Google os va a dar directamente al, al portal, que lo que reúne son las oportunidades de financiación y, y convocatorias de la Comisión Europea. Eh, además de poder aplicar, pues vais a tener aquí, que era una de las preguntas también que nos habéis formulado, eh, los, los proyectos que han sido eh, concedidos y los resultados, cómo buscar socios, etcétera. Eh, tres cuestiones imp importantes, que primero, este, este portal es en abierto, pero para poder utilizarlo eh, en toda su totalidad os vais te a tener que logar, es muy sencillo, ponéis eh, vuestro correo electrónico, recibís eh, un, un correo para cambiar la contraseña, luego por otro lado vais a tener que registrar a la organización si queréis participar, si queréis presentar propuestas. ¿Cómo se hace esto? Eh, Aquí, en el registro del participante, tenéis, al final de todo el proceso de registrar a la organización, vais a, a obtener un PIC, un código de identificación personal de nuevos dígitos de vuestra organización, que va a ser, va a ser el código que tenéis que utilizar frente a cualquier interactua, interactuación ante la Comisión Europea. ¿De acuerdo? Una vez que ya está registrada la organización, ya podéis presentar propuestas. ¿Cómo? Pues, si vais aquí a este portal de funding and Tender que estamos eh, comentando, sería... Eh, ver en este cuadrito azul eh, cuál, es la, cuál es el programa que queréis presentar, Europa Creativa en este caso. Os va a salir aquí eh, las convocatorias que están abiertas. Veis aquí, convocatorias abiertas de media, de cultura, etcétera, etcétera. Ahora mismo eh, están cerradas. Eh, las, de, las de Cultura, pero imaginaos, vamos a, a Plataformas, clicaríamos sobre eh, Plataformas Europeas, aquí tenéis toda la información y también, ahora no, porque como os comento, eh, está cerrada, vais a tener un botón que os va a decir eh, iniciar el proceso de, de solicitud. Además, vais a tener un botón también para la búsqueda de socios. Eh, digamos que este es el portal de referencia para, que, para que, cualquier cuestión de, eh, lo respecto a convocatorias, para cualquier duda, no tenemos tiempo, pues nos podéis escribir o, o llamar a, a la oficina de, de Europa Creativa Cultural. Eh, si os parece bien ahora, eh, daríamos paso a las, a las preguntas que nos habéis formulado, sobre todo de cara al, al programa Horizonte Europa. Eh, de, tenemos varias, eh, básicamente... Eh, una sería para Carolina y otra para Aida. Carolina, no, nos preguntan si en los topic de cultura tradicional se puede ser un consorcio de artistas eh, autónomos. Eh, ¿me, ¿Me escucháis? Espera. Sí, te escuchamos bien. Hola, eh, buenas. Eh, la pregunta es eh, que si... Puede haber que si puede haber un. ¿La puede repetir, perdona? Sí, que en el topic de cultura tradicional, si puede ser un consorcio de artistas que sean autónomos. Eh, sí, el tema de que sean autónomos o no, no es un, O sea, en general no hay un impedimento para que un autónomo que al fin y al cabo tiene creado una empresa y, y tiene su, su CIF, etcétera, puede operar y puede participar en en Programa Marco y en esta iniciativa y en, y en otros topics. Eh, sí, sí que sí que es posible entrar si tienes un cir como empresa, eh, de esta forma, sí. muy bien. Eh, para Ida nos preguntan si se esperan más socios de entidades culturales que centros de investigación o universidades y que si puede tener un enfoque, si sería mejor tener un, un enfoque académico o no. Pero en principio, la Comisión Europea nunca se moja en el tipo de en los socios, siempre dice que todos aquellos socios que sean interesantes y pertinentes para el, para, el, para el proyecto. Es decir, que depende del proyecto habrá más proyectos que tengan más un peso académico, otros más un peso empresarial, etcétera. Siempre es el consorcio final es un conjunto de socios de diferentes sectores que conjuntamente trabajan en el pro de aquel, de, de aquel tema. Y un poco dependerá un poco de las necesidades y del, topic, y, de, y, del topic, y del topic en sí mismo. Sí que es verdad que es un programa de investigación e innovación. Por tanto, siempre ir más allá del estado del arte o poder hacer innovaciones sí que dará de ser uno de los elementos fundamentales. Pero sí que está abierto a todo tipo de, de, de actores y cada, los consorcios varían mucho entre unos y otros. Lo que sí que te están pidiendo, sobre todo, y es un tema muy valorado, es que haya bastante diversidad, haya sector, un consorcio de todo académicos si no está muy bien justificado, malo. Si es todo cultural, si no está bien justificado, malo. Es un poco que sea un poco cultural, académico, empresarial, y todo dependerá. Si es más de innovación, habrá más parte empresarial. Si es más de investigación y conocimiento, habrá más, más la parte más académica. Pero la idea es un poco que haya un compendio. Y se lo dejan perdona, un poco a nosotros también Perdona, eh, eh, Aida, es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia y me has llamado la atención en tu exposición, porque se habla de que el libro geográfico, en nuestro caso eso no cuenta siempre les solemos aconsejar que la, vamos, la participación de los socios tiene que responder a criterios de oportunidad, no de oportunismo, sí. y que efectivamente, siguiendo un poco vuestra estela, que los, los, los partenariados, los socios pueden ser variados, pueden ser no tienen por qué ser tres grupos de teatro, tres universidades, pueden incorporar socios de perfiles diferentes, ahora últimamente de hecho se está dando paso por eso lo de que las ICCs, ¿verdad? entidades que no sean ICCs pueden participar porque la parte tecnológica es más que bienvenida, pero nosotros no tenemos ese tema de equilibrio geográfico, si el consorcio es eh, del sur pues no pasa nada, pero lo, el, el, el motor, la palanca es que como tú has mencionado, eh, cada socio contribuya a la implementación del proyecto en la medida de su know-how, o sea que no, no, es el mejor porque es el que mejor va a tener una parte de una, una, una, parte de la, de, de una, una serie de actividades del, del, del, del proyecto, lógicamente. ¿De Sobre la elegibilidad, perdón. Sí. sí, sí, es la Ahí. misma línea que decía, que decía Augusto. Y también una cosa también importante que tengan que tener en cuenta, que sí que es verdad que son proyectos muy coordinados por la parte más académica, pero al final un proyecto con académicos, la Comisión Europea necesita la otra parte más de la... Cada uno tenemos un know-how y hay que sumar este know-how y también una cosa que es importante es que los académicos se conocen mucho entre ellos pero no conocen tanto a las industrias creativas, culturales, etcétera. Por tanto, desde vuestro sector poder incluiros en proyectos llamando a la puerta a universidades es mucho más fácil que un académico llame a un académico. Por tanto, en ese sentido sí que, o sea, y que es fundamental que en esos proyectos de Distinction 2 haya la parte cultural en los consorcios. Sobre la elegibilidad, nos pregunta Rocío. Eh, que ella es autónoma y que, por lo tanto, como autónoma no tiene eh, personalidad jurídica, sino que factura con el, con el, con el NIF, eh, bueno, con, eh, y nos pregunta sobre si podía acceder a estas, a estas convocatorias de, de ayuda. Eh, un, un, un breve paréntesis, en el caso de Europa Creativa sí que se puede acceder, eh, como autónomo, lo que pasa es que como persona autónoma tienes que tener eh, un gran peso, es decir, una trayectoria, facturar, es eh, decir, ser, ser potente eh, para poder eh, presentarte en Europa Creativa, cuestión que hasta ahora no era posible. No sé si en el caso de sí, Horizonte mano, Europa es similar. Es, es, es que creía que iba a una. Perdón, quería interrumpir. Nosotros en una diapo que teníamos en una presentación un poco más esponjada que esta, porque como habéis visto, ha sido todo muy complicado. Una de las novedades, una, es que los autónomos, decimos, además esa pregunta la hicimos eh, personalmente desde nuestra oficina, porque sabemos que el sector cultural está atomizado, porque sabemos que tiene derecho, tiene legitimidad, pero efectivamente hasta ahora no han sido, no han sido elegibles. Y a partir de ahora sí, pero lo ponemos en nuestra diapo con unos puntitos de exclamación con pues, el warning, porque efectivamente sois, eh, elegibles, eh, normalmente, de calidad de socios, no normalmente en calidad de socios, pero eh, sí que van a buscar y a mirar eso que acaba de mencionar Manu. Entonces, eh, si tú, Rocío, efectivamente tienes esa trayectoria, eres gestor cultural y puedes demostrarlo, efectivamente en este nuevo periodo 21-27, que es otra de las novedades y de las buenas noticias, podéis eh, formar parte de un consorcio. Y entiendo por lo que ha dicho Carolina, que en el caso de Eurodipo Europa, sí, Sí, efectivamente, eh, sí que es con tu NIF, efectivamente ha sido un eh, error al, al hablar. Eh, simplemente eh, sí que podéis entrar con vuestro NIF, pero pasa lo mismo. O sea, una cosa es que jurídicamente y técnicamente sea posible. Otra cosa es que ciertamente en el programa Marco y, y en, este, en este clase y en el Reto 6 anteriormente, como decía Ida, es un compendio de actores distintos, suele haber a, siempre académicos, eh, cada vez invitan más a organizaciones ONGs y organismos de la sociedad civil, autoridades públicas, etcétera, empresas, por supuesto, pero sí que es cierto que, que, que es menos habitual el tener pequeños participantes, como puede ser un autónomo con la capacidad económica, que a veces no es el caso, pero a veces más pequeña o más limitada, y sí que es cierto que, pues por ejemplo, para un co coordinar un proyecto igual serían palabras mayores, porque sí que hay que eh, tener unas condiciones de... Digamos de financieras, de solidez financiera, capacidad de medios, etcétera, que al coordinador sí que se lo van a pedir. Ahora como participante podéis entrar y es posible. Lo que sí que es cierto es que no es lo más habitual, pero es el, el factible. Es, es más común que participen empresas más de tamaño grande, pymes, eh, pero la posibilidad de entrar a un autónomo también existe. No es lo más corriente, pero sí pueden. De acuerdo, pues no nos queda mucho más tiempo, solo responder a una pregunta de, de Estela, que efectivamente, una vez que obtienes el PIC y te registras en el portal Fundida Entenders, ese PIC es válido para todos los programas europeos, gestionado directamente para la Comisión Europea, es decir, Horizonte Europa, Europa Creativa, el CER, etc. Bueno, pues nada, yo creo que ya podemos ir dando por concluida la sesión, como siempre, el agradecimiento a los que han llevado el peso de… De, de la jornada eh, que han sido Borja, Carolina y Aida muchas gracias, creo que ha sido un, uh, un, una, una presentación que ha abierto muchas puertas afortunadamente con muchísimos puntos de conexión con nosotros eh, eso nos, nos, nos satisface mucho y a nosotros nos pasa mucho de enviaros a vosotros eh, eh, solicitantes y sé eh, que hacéis eh, lo mismo con nosotros y luego eso sí, no quiero dejar de eh, concluir la, la, la sesión informativa sin convocaros, porque es verdad que lo habéis dicho y yo lo he dicho un poco al, de una manera muy de refilón. Vamos a organizar una sesión informativa con ellos, con el PETI, con vosotros y con nosotros para el programa CER. ¿eh? Yo he tomado bien nota de que aquí se ha hablado de, gobernidad, de gobernabilidad, se ha hablado de democracia, se había hablado de valores europeos y sabéis que este nuevo CER. Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores en inglés, del que afortunadamente somos punto nacional de información, abre ahí un abanico de posibilidades que creo que son más que interesantes para vosotros. Y ahí de nuevo, Horizon nos puede dar muchísima muchísima munición que será más que bienvenida. Así que, bueno, pues básicamente esto era lo que queríamos eh, presentaros, ya sabéis dónde estamos ellos y nosotros, están todas nuestras eh, eh, direcciones de contacto, Twitter, eh, Facebook y nuestros correos electrónicos. Queríamos dar también las gracias a Jairo, que ha sido el asistente que, y el que ha dado soporte técnico y su empresa a toda, la, a toda esta, a esta sesión. Y nada, convocaros para la próxima, animaros. Bueno, hay una pregunta, nosotros, eh, lo que a nosotros concierne, se espera, si todo va como tiene que ir que las primeras convocatorias, sobre todo los proyectos de cooperación, que sabéis que son normalmente los que más os interesen, aunque hayamos elegido el ejemplo de las plataformas, los proyectos de cooperación son los que mayor impacto tienen, pues será a, a mediados o finales de enero. O sea, hay que estar muy al tanto, ir haciendo el tam, tam porque van a convocarse, y ya cuando se convoque, también tendremos tres meses hasta, alrededor de tres meses, para el deadline, para la entrega de, pro, para la entrega de proyectos, manejar toda la información que tenéis en nuestra web, a incorporar lo que acabamos de decir, que la veréis las dos, nuevas convocatorias, lo del sello y luego las dos prioridades sectoriales nuevas del diseño, la moda y dos y el turismo cultural, y a partir de ahí pues ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias Carolina, muchas gracias Aida, muchas gracias Borja, muchas gracias Jairo, y hasta la próxima.